Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a hacer que las aplicaciones trabajen solo con los núcleos que nos interesen. Eso se hace con el administrador de tareas. Antes de hacerlo voy a explicar un poquito. Bueno, pues eh, a veces conviene porque hay aplicaciones antiguas o programas, antes era todo programa, que trabajan mejor con solo un núcleo. Luego también si tenemos aplicaciones, procesos que acaparan todos los núcleos y son muy pesados, pues conveniente, o mejor dicho, puede ser conveniente ya tienen que ir probando, dejar alguna CPU libre para que otros programas puedan trabajar mejor. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos al logo de Windows, pulsamos con el botón derecho y le damos ya con el botón izquierdo a administrador de tareas. El botón derecho en pantalla táctil es una pulsación prolongada por si estáis en un dispositivo con pantalla táctil. Bien, estamos en administrador de tareas y tenemos que ir a la pestaña de detalles o sección de detalles que está en la penúltima vale seleccionamos un proceso a mí me gusta ordenar por memoria para eso hacemos clic en la columna memoria o en cpu también puede valer para hacer, porque como hay tantos procesos voy a utilizar los que más memoria consumen vale y voy a utilizar voy a usar power toys vale le doy al botón derecho del ratón y establecer afinidad ya con el botón izquierdo y selecciono los procesadores que me interesen. En este caso, solo voy a habilitar ocho procesadores para trabajar este proceso. Le doy a aceptar y listo. Hay otra opción interesante para limitar el consumo de un proceso de nuestros recursos, que es eh, establecer prioridad y poner una más bajito, por ejemplo, por debajo de la normal cambiar prioridad y hay otra cosa también muy al estilo que es eh, activar el modo de eficiencia con lo que nos va a ahorrar también ahorrar un poco de recursos y de batería o de consumo eléctrico. Bueno pues ya saben un poquito más de sobre Windows 10, un poquito avanzado. Muchas gracias por la visita, que tengan un buen día.